La denuncia fue hecha por la propietaria de la vivienda, Gladys Correa, residente en el sector Los Chiripos, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La situación mía es que yo eh, en el, aquí en este ranchito mío me le cayeron dos palos de aguacate que quedan la mata cerca de la casa, desde el ciclón María y el otro ciclón. Todavía en estos días me le cayó otro palo arriba. No sé qué está pasando, que el ciclón lo dejó flojo. Y necesito, porque no tengo la manera de arreglar mi ranchito y no duermo, porque me va a caer arriba. Yo quiero que ustedes vean cómo que está el caballete encima del palo de la cortina. Mi nombre es Pedro Ignacio, soy presidente de la Junta de Vecinos de aquí, de la comunidad Nueva Lulo Chiripo. Y estamos tratando de ver cómo... La gente se conduele de, de esta persona ya que son de bajo recursos y necesitamos ver entre todos cómo por lo menos podemos repararle su casita. Cualquier ayuda, mi teléfono es 849-208-58-8.